5, 4, 3 Bueno, mi nombre es Mauricio Álvarez Yo soy ecologista y profesor de la universidad Y hoy varios activistas nos hemos dado a la tarea de venir eh, Para empezar a llamar la atención sobre el tema de la minería eh, Y los tres proyectos que están haciendo fila acá en la asamblea legislativa eh, Nos preocupan porque derogan primeramente la moratoria a la minería de oro hacia el abierto, que fue una ley de consenso de varios gobiernos, de varios partidos políticos eh, y prácticamente un consenso de todo el país. Eh, después, la, la variación de los proyectos que hay eh, son básicamente lo mismo. Eh, lo que buscan es eh, nada más reducir la escala de explotación, pero eh, eso es un asunto formal en términos de exploración petrolera y de exploración minera. O cualquier actividad extractiva de reducir la escala no hace eh, en, eh, que en el fondo la explotación o exploración cambie lo que hace es eh, simplemente repartir en muchas fracciones el impacto que se iba a estar más localizado ¿verdad? entonces eh, realmente en términos de fondo del proyecto lo, los proyectos lo que generan es un espejismo de resolver una crisis económica profunda y estructural eh, que se ha producido precisamente por esta explotación que está promoviendo la, las industrias extractivas, ¿verdad? una explotación desmedida sobre los recursos naturales. Eh, entonces lo que hemos querido hacer hoy eh, es llamar la atención sobre lo que se está planteando en estos proyectos en términos de distribución de ganancias, en términos de... Darle la plata a la caja o darle la plata a las a las, a las instancias con muchísimo más pobreza no resuelve el, el problema de fondo, que es un problema sobre el modelo de acumulación ¿verdad? que hemos venido sosteniendo en los últimos años. verdad y Básicamente la demostración de hoy lo que trata de hacer es una alegoría ¿verdad? de cómo nos pueden vender eh, una minería sostenible, pero que en realidad sigue siendo la misma minería. verdad y es la lucha social que significa o que va a significar nuevamente eh, articular a la sociedad costarricense por generar un nuevo consenso de que no vamos a salir de la crisis eh, mediante las industrias extractivas sino vamos a promover nueva crisis y nueva y profundizar las que ya nos está dejando la pandemia.